En el video del día de hoy, el malvado Paul se quiere destruir al reino champiñón Y para eso enviará sus más tenibles secuaces Por eso que Play, Luigi y Alexi Peach tuvieron de construir una mega base para así salvar a todos los toas y derrotar a todos los enemigos Bueno esto prácticamente ha sido mis aventuras que he vivido en Europa cuando me fui con mi gran grandioso hermano Mario Y eso espero te haya encantado bastante mi historia maravillosa de cómo salvamos de nuevo la princesa que estuvo con las malvadas manos de Bowser de nuevo Sáquense, sáquense, todos todos necesito a Mario ¿Dónde está ¿Qué, Mario? ¿Qué pasó, ¿Tú, princesa? Solo no eres Mario, solo no, no eres Mario, desgraciado ¿Dónde está tu hermano, el héroe, pero, pero el, pero el que, mamadísimo, que, el guapo? Pero mi hermano se acaba de ir Hace poquito con Toad, ¿qué pasó? Ah, no, pues me voy a, ir a buscarlo Porque no, está un grave Pero, pero, pero, pero ¿me ¿puedes decir a mí? Yo soy Luigi, dímelo, princesa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿Tú quién eras? ¿Cómo que quién soy? ¿Cómo que quién soy? Siempre voy con mi hermano para salvarte Ah, sí ah, Pensé que tú eras su, su guardaespaldas o oh. algo, su, su amigo Ah, entonces eres su hermano Exactamente, claro que sí, soy Luigi, bueno, Kepler Luigi okay, eh, ok, pero entonces no se encuentra tu hermano Pero princesa, ¿por qué estás así? ¿Por qué, ¿Por qué llegas así de repente a la casa? ¿Qué pasó? Es porque estamos en grave peligro Esto es solamente algo que podía solucionar tu hermano Pero como él no está, tú tendrás que encargarte ah. Vamos a ser invadidos dentro de poco ¿Invadidos de nuevo por quién? No me digas, de Bowser Uh, no, ese, ese ya se fue al retiro, amigo sí. ah, ah, <ríe> Van a ven. ver otros jefes mucho más poderosos Que nos avisaron que vendrán de pronto a la aldea No puede ser, ¿y en dónde están esos enemigos? Quiero lucharlos, quiero saltarles a, y pegarles a esos enemigos Así, pum, pum, con No sé si no es que sea tan efectivo como tu hermano Pero ven, mira, a ver si puede servir de ayuda para algo Mira, están justo a las afueras del pueblo Corre, a corre, ver, corre, a ver. corre, corre, corre Mira, mira, están justo ahí Todos los enemigos que nos van a atacar dentro de poco ¡No no. Un momento, pero vendrán no. dentro de. Mira, mira, se, no, está se escapa uno. ¡Ah! Se esca... No, no, no mate, no, no mate, no, princesa. Es princesa, la te... madera se destruirá dentro de poco. No puede ser, tenemos que planear esto muy bien. Yo optaría por construir una base, una base para proteger base? a nuestros toads. Me parece bien. No, eh, cuidado, que ya no. podremos contratados al mismo tiempo. Tenemos muy poco tiempo limitado para poder construir la base, así que tú que ya estás vestido de albañil empieza a construir, desgraciado. Ya, ya, ya voy a empezar ahora mismo. Vale, princesa, yo estaría por construirlo con, con estos bloques que se nota que son bien resistentes y podemos soportar explosiones hasta de los booms. Mm, no lo sé. Bueno, al fin, el Couture es el que le sabe a esto. Así comence, Comencemos a construir rápido. No, vamos a eh, construir, a, la a ver. Cinco, tengo cita Con la princesa Daisy, manicura, pedicura, oh. y si me las Perdón, por... jamás te lo perdonaré, desgraciado. Oh, por Dios, pero ¿qué más es importante? ¿Salvar tu reino o hacerte la manicura? Hombre, depende. ¿Tú sabes cómo, cómo es gobernar sin una manicura? Es increíblemente difícil. Tú oh, no lo entenderías. Oh, por Dios, cosa de chica. Pero mira qué épico está quedando el castillo, es otra No me lo creo ¿Princesa? Estoy trabajando demasiado ¿Qué ha pasado? Oh, pero mira qué guapo está quedando Eso, princesa, eso Tú le sabes No lo me pasado. lo creo ¿Sabes que Si no me ayudas más te voy a echar del reino ya mismo Oh, por Dios ¡Oh, princesa, mira! ¡Mira, no aparecido poder Out! aparecido poder out! A ver, a ver, salto en ¿Ah? este. Ay, no, moneditas, moneditas ¿Por qué monedas? Oh, no. ah, ah, ¡Qué mala suerte que tienes! Y si a mí me toca un champiñón Ay, Un no. super champiñón, mira, te lo regalo, ya tengo muchos. Oh, oh, qué rico, qué rico. Oh, eso quiere decir, princesa, de que cada vez que mejoremos nuestra fortaleza nos van a dar poder y cosas. ¡Perfecto! ¡Ya sabes! ¡Sigue trabajando el ballerato! ¿no? materiales. Trabaja. Ay, ay, gracias. Mira, mira, mira. Tengo una grandiosa idea. Con este cubo de veneno voy a colocarlo alrededor de nuestro castillo. Así para cuando los enemigos caigan. Pues, hola, si hola, hola, viene, hola, hola, hola, hola. Uy, qué buena idea, qué buena idea. Debería contratar de jefe de seguridad. O sea, se acaba de meter un infiltrado Aquí como... ¿Cómo que un infiltrado? Un infiltrado ¿Cómo, cómo vamos a...? ¿Qué no viajes? manches. a con tu, tu, tu Quieres sí, sí, Mátalo Lo asesine Oye, eso, eso, eso no me muy de princesa de ti, ¿eh? Eso no me muy de princesa hay una vaquita No, quítalo, loco. Dije que lo mataras Y si, si no lo haces tú, lo hago yo ¿Dónde no, está? No, aquí no, está, desgraciado no, no, Vale, lo no, hago no, no, no, yo Oye, pero, pero ¿What? No le eches lava aquí al castillo Que la lava no es Ay, lo oh, no siento, me precipité un poquito Esas son dos cosas, no son cosas de princesa, perdón Oh, my God Me estás dañando mi, mi, mi Marte de veneno, no puede ser Oye, pero mira el lado bueno Que ya tenemos techo, antes ¿También? no teníamos uh, Vamos oh, progresando no, ¡Qué guapo, no, esto, esto ya tiene Buena pinta, eh. m me, me está encantando Bastante cómo está quedando Vamos a asesinar todos estos enemigos En mi vida como princesa he trabajado de albañil Pero seguí los consejos de Barbie Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Mira, princesa! ¡Se me ocurrió una grandiosa idea! ¡Mira, mira, mira! mira ¡Esta clase de flores extrañas! ¡Mira, mira! ¡Esta clase de flores las rodeamos nuestro castillo! qué hacen estas flores? ¡Mira, mira, mira! ¡Pinchan, pinchan! ¡Claro! ¡Pinchan, pinchan! ¡Así que no pueden pasar! ¡Qué buena idea! ¡Pero no las pongas encima mío, tarado! ¡Ja, pues que tú te estás haciendo ahí encima, ¡no manches! A ver, ¿cómo está quedando la fachada? No. ¿Quién me mandó menú, a mí a, a defender este reino? Mejor me voy a, a otro castillo Oye, pero... pero ¿Qué dices? ¡No! Oye, pero menuda fachada, que estás haciendo? ¿Qué es esto tan guapo? ¿Qué ¡Oh, más Papi poderazos! ¡Guapísimo! ¡Más poderá! ¡Más poderás aquí! aquí. Oh, ¿En ¿O serio? Ver, a ver, a ver, ¿dónde a están? Ver, a ver, a ¿qué me va a tocar? A ver, salto... ¡Me tocó una hoja de tanuki! ¿What? Entonces a mí me va a tocar... Mira. ¡Oh, monedas! ¡Más oro! Let's go! Oh, Quiero ser papa. millonario, todavía más Mira. millonario de lo que y, estoy. Y yo me volví furro. Ay, no puede ser que <risa> mi reino no aceptamos a los furros. Oye, princesa, pero. Si vamos a subir al segundo piso, ¿no crees que es, es muy lento subir escaleras? Um, hombre, pues hazla tú, mira que yo estoy aquí con los brazos hechos polvo de tanto construir. No. ¡No! ¡Espera, espera! ¡Tenemos un problema! ¡Ah! ¿Qué? ¡El pito Oye. se quema! ¡No el manches! ¡Se está se quemando! Se quema. ¡No, no, no! Manches. los bomberos! ¿Tú no eras bombero o qué eras tú? ¡Yo soy fontanero! ¡Bombero es distinto! Ay, pero, ¡Es ¿cómo? lo mismo! ¡Arreglalo! ¿Cómo se está quemando esto? ¡What the fuck! ¡Curre, ah pues! Con lava pues, al alrededor! lava! ¡No manches! Oh, ¡Hombre, claro! Si quieres que nuestros enemigos nos teman, tenemos que hasta quemarles la cola, ¿sabes? ¡Más seguridad! ¡Mira, princesa! ¡Te tengo una buena idea. ¿Por qué en vez de hacer escaleras, no, no colocamos las tuberías. Mira, colocamos una tubería ahí. Colocamos la otra en el segundo piso. Y mira, princesa, ve a la tubería y presiona el chif. ¿Cómo que presiona el chif? A ver, Súbete ¿qué es esta encima. cosa? No me ¿Qué? voy a meter a una sucia tubería. Está? Oh, oh, what ¿Ves? ¿Cómo? Subimos automáticamente, hermano. ¡Qué guapo! ¿ves? ¡Wii! Está chido, ¡Wii! ¿ves? Tremendo. ¡Wii! Futuro de, de transporte esto, hermano Mejor que un ascensor ¡A la madre! Tienes razón, tienes razón Vale, princesa, pues la fortaleza, la base Está quedando bien, pero está un poco vacía Le falta... De corazón, ¿no? Le falta un poquitico de corazón Así es, eso quiere decir que llegó tu momento ¡Trabaja! Ahí, ahí estoy decorando, mira, le coloco jueguitos por aquí Mira qué guapo Uy, ¿qué es esto? La máquina, armadura y todo ¡Claro, hombre! Si estoy oh, sacando su... de mi dinero para poder proteger el pueblo Oye, oye, oye Sí, sí que está llena de generada. A ver, colocamos esto Coloquemos algunos pow por aquí Porque cuando le presionemos a los pow, Claramente los enemigos, pues, se van a quitar vida A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, Pou Wow. mira, me quita oh, mira, vida. Ves. Me quita vida. ¿Aparece? Oh. Pero, pero no presiones los <risas> tres, que, que me asesinan. Qué tonto, no dura nada. Oye, aquí la princesa eres tú o soy yo, porque mira la corona que me acabo de encontrar. ¡Oye, mi corona! ¡Eh! ¡No perece esta chafa! La okay. original la traigo puesta yo. ¡No, qué chafa, hermano! Aquí hice My Nintendo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea que me has robado. ¡Pero desgraciado, no, no. qué has hecho! A ver, no, no, quieres no, no, no. enfrentarte a cinco años de cárcel o admitir que esa es mi corona! Ahí, Ahí está. está. Corona. Ahí ¡Y un está. espadazo de gratis! No, ¡Oye, tonto. oye, oye! ¡Pero, pero eso no se vale! ¡Esta princesa salió chola! ¡No manches! ¡Bienvenido! ¡O sea, soy princesa de barrio! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás colocando tantos power-ups? Ahí está, papu, para que podamos enfrentarnos como se debe Tienes que saltar ¿Eh? por todos y conseguir la mayor cantidad de power-ups que puedas ah, pues mira, yo lo que voy a hacer es colocar nuestras dos camitas juntos Y si mejor la mía la pongo por aquí Juntitos es mejor, tenemos que dormir abrazaditos y así protegernos mutuamente No ¡Ope! ¿Sabes qué? Me voy a ir a dormir al, al piso de arriba, adiós ¡Oye, no! ¡Princesa! ¡Oh, no, princesa! ¿O no princesa qué es esto? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ha... ¡No se no atacan! Ser... ¡Están a punto de venir! ¡Cuidado! ¡No maten, no maten! No, ya están viniendo! ¡Ya están viniendo! ¡Pal piso de arriba, Tenemos para el piso de arriba! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, uh, corre! Uh, uh, uh. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira, se están luchando entre ellos. Y, y funcionan ah. nuestras trampas. están sí. funcionando! ¡Que se mueran! ¡Mira, mira! mira están yendo a, a su muerte! ¡Vale, vale! Los voy a extraer! voy a meterlos a la lava. Venga para acá, sucio, vengan. James Brothers tan valiente. Ojalá ¿Cómo? hubiera venido su hermano ¿Qué? Pero pero si yo soy mejor que mi hermano Oye, esos se están ¡Hombre! atacando entre ellos ¿Qué pedo? Hombre, hombre. ¡Oh, no, no, no! no Tengo medio corazón, princesa ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Corre ¡Ayuda, princesa! ¡Tengo que meterme rápido al castillo! ¡Rápido! ¡Ahora, princesa! ¡Hay uno adentro! Cómodo, ¡Hay uno adentro! A ver, ¡Estoy atacándolos! ¡Uy, no lugar, puedo entrar aquí, aquí más! Tengo Toma. el poder del tanuki Toma, toma, toma. Pum pum pum, pum! ¡Le, le pego, le pego, toma. El poder de Tanusi, pero ¿qué, qué, qué planta rara es esa. Claro. Oye, pero. ¡A la ¿so, madre! ¿so, ¿so, ¡Está saliendo el los no. Oye, oye, oye, nos estaba robando, eh. Sí, Nos estaban robando robar nuestros power ups. Toma okay, algunos, toma algunos. Necesitamos colocar un par de puertas porque aquí van a entrar facilito, eh. Van a entrar muy fácil. Como ya no hay tanto presupuesto, colocamos estas puertas. Ahí está. Bueno. Ok, ahí está, el poco presupuesto que nos queda Jope, <risa> el poco ah. presupuesto me lo voy a gastar yo en estos bloques, ya está Ah, oh, su máquina, no, pues, tremenda princesa, eh, adinerada y todo me salió Hombre, claro, si tú vives de pobre, pero nosotros somos muy buenos ¡Oh, no! ¡Se han escapado! ¡Princesa! No, como que <risa> se han escapado? ¡No han manches, vos tienes defensa? Momento, momento, momento, antes de ya atacar Hay que conseguir cosas, a ver, me coloco esto Aquí me coloco tienes cosas. todo para equiparte Rápido, rápido, ay, no estás? puede ser Vale, nos colocamos florecitas Eh, estos aliados Coloquemos los aliados para que les ataque Mira, vamos acá, ¡algo machi! ¡Están en la puerta! No, ¡WTF! ¡Rápido, rápido! rápido Consigue ¿Al más segundo aliados! ¡Al segundo piso, al segundo piso, rápido! ¡No es que saltan altísimo! ¡Que saltan What altísimo! ¡Oh, no, no, no, no, no! Necesito que mis aliados ataquen Apáten Toma, ya, tomas, desgraciado. No, nos están destruyendo nuestras, nuestras armaduras. ¿Tus armaduras? Necesitamos colocar nuestras armaduras. Exacto. ¿Esta armadura. Ahora. Dale bombas. Dales bombas. Dales bolitas! ¡Es que encendan las bombas. bombas. ¡Los perros! Uh, Oye, pero uy, no loco. solamente a al, rey bomba También tírale a los otros secuaces, pero ya. Es verdad. Está. A los demás a los demás. Pero trabaja tú, esclavo. Vamos a acabar con boletano. todos. Vamos, mira, mira, mira, tengo un ejército de chiquitines para que nos com para que nos combatan. ¡Pele! ¡Verdad, pero ¡Pelé! pégale, pégale a un enemigo! Ahí está. No, no Uy, Uy con comí, comí, comí, comí, comí, comí. A su ¡Oh! máquina, a su máquina, a su máquina. Se están luchando, se están luchando. Vale, vale, vale. ¡A vale. la madre! Ya a la princesa, flores. ¡Al pero cuidado! Oye, te están siguiendo, ¿eh? ¡Toma! Dios. ¡Muere! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. A proteger el reino champiñón. Todos a quemarnos, a, a quemarnos dale, princesa ¡Pégale al rey bomba, toma végale al rey bomba. listo Por aquí hay más todavía ¡Mueran, mu mu desgraciados, ahí está bueno, ver, ¡Oh, no, no, no, no, no, no, te agarro, no, no, te no, agarro, te agarro, te agarro. ¿Qué me libro, me libro te carga y todo, eh Listo, ya me un Rey Bomba Falta el otro Falta el otro Let's go, let's go Por aquí tenemos más, mira Tenemos otros, tenemos otros enemigos ¡Estos son los últimos! ¡Uy, me que es llamas más! A ver. Claro que sí, amigos, necesitamos un ejército más grande. no ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Te agarraron los dos! Oh, <ríe> ¡Qué es esto! Mira, mira. ¿Cómo no de abeja Vale, vale, vale, vale, vale Me coloco esto Ahí, corazoncitos Listo, listo, listo Como que puedes de abeja? Tienes poderes sí, de abeja mira, puedo volar Tengo una colita de abeja ¿Verdad? Muere, puedes volar, ¿qué pedo? Su madre, su madre suéltame, suéltame Yo, yo, yo Hay que darle bien, hay que darle bien que a los Rey toma, su, explotar. No, no, de nuevo oh, No, no, no no, no, no, no. Hay que tener Pero, mucho cuidado suéltame. Vale, ahí Ok, ok, ok ¿Qué, qué pedo? ¿Por qué tienes Acá un vehículo? Este no. ¿Cómo que por qué? ¡Ah! Me caí No manches, no manches, tienes un vehículo Vale, solamente nos queda un rey bomba ¡No me agarra! ¡Toma, toma, cuidado! ¡Toma toma toma, no. ¡Toma, toma, toma! ¡Vale, nos queda que este morir? rey! ¡Ok, vamos toma, vamos, rey, vamos, rey asqueroso! No. No, ¡No, me queda poca a vida! ¡Me queda poca vida, princesa! Ya, lo derrotamos ¡No, no, hay pompitas, hay pompitas! espérate ¡Hay pomp... ¡No, no, no! ¡Princesa! ¿Qué es eso? ¡Sálvame! ¿Qué, Sálvame. Te Sálvame. ¿Qué te pasó? ¡Sálvame! <risa> pues mira, al final hemos salvado al rico champiñón ¡Vamos! No, okay. He que... unos cuantos daños menores Sí, quedaron un poco de daños Aunque, bueno, tú los arreglarás luego no, ¿Para no qué? ¿Que yo qué? No, no, no, no, no. Tú los Señorito, arreglas. ya mismo te paso una pala Para que comiences oye, a arreglar oye, todo oye, esto pues, ¿Puedes decirles a tus aliados que no me peguen? Oye, oye, atáquenlo. No, atáquenlo. No, no, no, no, no, no. Oye, me, que me van a asesinar los asquerosos. ¡Qué qué princesa traicionera! ¡Qué pedo! Estoy a salvo. ¡Adiós! ¡No! <risa>